Purchase your track today. Morti, morti, apariencias, apariencias, apariencias, Quería recordarte. Quería recordarte. Sampler. Quería recordarte que algún día estarás, los días siguen pasando sin dejar huella detrás, sigo en tu penumbra, poca luz logro encontrar, solo pasaba a mirarte y preguntarte cómo estás, estás tan bella como es de costumbre, te veo preocupada, dime qué es lo que te ocurre, solo suelta esa verdad y sigues creyendo que te miento, si tan solo te miradas como yo a ti te veo. Te darías cuenta que las cosas son así. ¿Qué pasa? Me extrañabas si y siempre estuve ahí. Yo nunca me alejé, de ti nunca me fui. No entiendo tus lágrimas estoy frente a ti. Parece que los días se volvieron diferentes. Aquí tienes mis brazos y quieres sentirte fuerte. Ya no te siento la misma, has cambiado de repente. Ya no eres esa chica tan feliz y sonriente. Ya pasaron varias horas y no paras de llorar. No sé por qué me ignoras si te logro escuchar. Te sientes tan sola, que no me logras mirar Porque hay velas en tu cuarto, se ha muerto un familiar Llega a las 7 y con él junto a la noche Veo que te levantas y directo hacia el coche No entendía al principio, solo ya subió Yo solo subí en él, donde así el coche partió Esto es un cementerio que pretendes lograr Porque la decisión del venir a este lugar Qué tiene esta tumba que otra vez te hace llorar Veo mi nombre Macaro Escalofrío Comienza a brotar No puede ser porque no puedo tocarte Intento abrazarte y nada que consigo Así que eso era tu llorar sin levantarte Ahora que lo veo ya todo tiene sentido me duele tanto que ya no puedas verme, ya no poder sentirte, ya no sé del de siempre A veces uno se siente vivo y la vida es el que miente, yo abrazaba tu vida y tú llorabas mi muerte Perdóname cariño por hacer que sufrieras, sé que no me oyes pero sé que si quisieras Perdona sobre todo mi compañía en ausencia y por irme de tu lado sin haberme dado cuenta sampler.